Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora Pintora y aquí estamos con unas noticias de Pokémon Sol y Luna. ¡Empezamos! Bueno, como vemos hace unos días se revelaban las identidades de tres nuevos Pokémon de Alola. Empezamos con Wisiwashi, un Pokémon de tipo agua con la habilidad Banco. Primero lo vemos en su forma individual, ahora vemos el porqué. Y es que cuando uno de estos alcanza cierto nivel, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, chan, gracias a su habilidad forma a la bestia del mar, esta que estamos viendo ahora. Otro Pokémon es este Pyukumuku. También de tipo agua, con la habilidad revés. Tiene toda la pinta de ser un pepino de mar. La habilidad de revés, por lo que se ve, parece devolverle parte del daño infligido a Zapyukumuku. Y como última novedad tenemos este Morelul, de tipo planta Hada, con las habilidades Iluminación y Efecto Espora. Ahora vamos con los Pokémon que se han aclimatado a Lola, como Meowth, que ahora tiene una pinta más femenina, y este tipo siniestro, con las habilidades Recogida y Experto. Otro que cambia y bastante es este Marowak, que pierde su tipo Tierra, pero se convierte en Fuego Fantasma, con las habilidades, con las habilidades Cuerpo Maldito y rayos. La verdad que este diseño mola mucho más. Y por último, Raichu, que ahora es de tipo eléctrico Hada, y tiene una habilidad llamada Cola Surf. ¿Terminará aprendiendo la M.O. Surf? Bueno, por lo que se ve, esta habilidad hace que la velocidad de Raichu se duplique como cuando está activo, por ejemplo, un campo eléctrico. Y por fin el malo de la película aparece en acción, y en Pokémon Sol y Luna será el equipo Skull, o el equipo Calavera. Tiene una pinta de ser unos Macarrillas, la verdad. Aún no está confirmado si será un solo equipo como en Pokémon X e Y o si habrán dos equipos como de costumbre en la saga. Habrá que esperar a que salga más información al respecto. Pues bueno, hasta aquí las noticias Pokémon de hoy, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no estás suscrito a mi canal puedes suscribirte aquí abajo a la derecha y nos vemos en siguiente siguiente noticias o Noticias Pokémon. Hasta la próxima, adiós.